Hola, hola, espero te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a revisar cómo puedes generar publicaciones en tu cuenta de LinkedIn. Para ello vamos a comenzar compartiendo contenido que tenemos disponible en Internet. Recuerda que este debe ser confiable y debes respetar los derechos de autor. Comencemos. Vamos a acceder a nuestro navegador y vamos a buscar documentos, artículos u otro tipo de contenido que estén asociados a nuestro sector sea relevante y también actualizado. Para ello podemos hacer uso de filtros. En la opción de herramientas podemos seleccionar el idioma y la fecha. En este caso he seleccionado en la última semana para que me genere resultados de artículos que hayan sido publicados recientemente. Bien, voy a seleccionar este artículo. Para ello, debo copiar este enlace. Ahora me dirijo a mi perfil en LinkedIn. En inicio, hacia la parte superior, tenemos nuestro cuadro de crear publicación. Damos clic en crear publicación y en esta parte vamos a pegar el enlace del artículo que copiamos previamente. Aquí he agregado un pequeño texto, enseguida los autores. Para ello vamos a utilizar el arroba y buscar la cuenta de linkedin de los autores que han escrito ese artículo y damos clic en publicar y listo de esta manera otras personas van a poder reaccionar a nuestra publicación comentarla o compartirla así que te invitamos a que busques contenido relevante en internet y que este aporte a la generación de conocimiento eso es todo por esta temática espero haya sido de tu agrado y nos encontraremos en una próxima oportunidad.